Residentes en la calle Hacienda San Diego de esta ciudad de San Francisco de Macorís manifestaron la situación que viven ante el deterioro de sus vías y la mirada indiferente de las autoridades locales. Bueno, que nosotros queremos que nos arreglen la calle porque esta calle estamos todo el tiempo esperando eso, que nos arreglen la calle y nunca pueden arreglárnosla. Ellos han venido y, y nosotros, la Junta de Vecinos, hemos ido Ahí donde la, donde la gobernadora fuimos, eh, ella dijo que, como que esto no, no, no lo podían arreglar porque no salía esto en la, en la cosa, esa, no sé. Expresan que por años han demandado atención a sus reclamos, pero nos han mantenido a la espera. Perdida, es una calle perdida, que esto, esto es intolerable cuando llueve. Esto no es cosa así, entonces ahora vienen y no echan estos focos de, de, de, de contene y cosas, pero la carretera está malísima, entonces por allí están haciendo unos contene que es un bache lo que hay, entonces nada más nos echan el contene y no nos vean, vean la muerta como está esto aquí, que nada más la llegaron a otro y entonces el agua no sube por los contenes sino por debajo. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.